Buenas amigos, aquí estoy, en la calle. Y no, no he salido a comprar, ni de paseo, ni siquiera a hacer deporte. Estoy aquí, en el campo, en el campo, para distanciarme un poco del tema principal del que vamos a hablaros. El maravilloso mundo de la imagen y el lenguaje visual. Y es que las imágenes están muy presentes en nuestro día a día la televisión, prensa, medios digitales, redes sociales... Se calcula que un individuo cualquiera recibe de media alrededor de 800 impactos de productos visuales al cabo del día. Y todos esos productos visuales han sido creados con un solo propósito, enviar un mensaje. Y este mensaje tiene una parte manifiesta y evidente, pero luego hay otra parte oculta, de la que no somos conscientes a simple vista, pero que también forma parte del mensaje. Veamos un ejemplo. En esta imagen, el mensaje manifiesto es que las personas hacen cola para comprar durante el confinamiento. Pero también hay una parte del mensaje que dice, alerta, la gente no respeta las distancias de seguridad. Algo que se puede evitar si en lugar de la primera imagen mostramos esta otra de la misma escena desde otro ángulo. Y es que el lenguaje visual nos influye a niveles que desconocemos, es atractivo y capta nuestra atención, tiene un grado muy alto de iconicidad lo que hace que lo relacionemos directamente con la realidad, y además es el lenguaje más fácil de comprender, no necesitamos ningún conocimiento para poder comprender sus mensajes. Pero los productos visuales utilizan textos y otros medios para manipular nuestra percepción. Entonces, ¿cómo podríamos convertirnos en seres plenamente conscientes de ello para poder tener la libertad de elegir? Pues en esta, en esta propuesta, mediante juegos y dinámicas sencillas, nos adentraremos en el mundo del lenguaje visual para terminar desarrollando nuestros propios productos visuales complejos con mensajes controlados al 100%. ¿Te animas?